Tras la denuncia hecha por el presidente de la Junta de Vecinos de la Comunidad de Madeja en esta ciudad de que no reciben agua potable desde hace ya más de cinco meses, hoy cuestionamos al director provincial Duarte del Instituto Nacional de Agua y Alcantarillados INAPA, César Martínez, quien reconoció la deficiencia y dijo se debe a escasez de lluvias sumado a averías. Se debe a hay averías, estamos conscientes que hay averías, pero la mayoría de las averías que había en el agua de Cuadro eh, fueron eh, resueltas. Nada no, más no queda una que es más difícil que haya en un electrónico, que está abajo de un charco, Entonces estamos buscando un bus para que baje con su equipo, para que nos diga la magnitud de la avería a ver cómo podemos resolverla lo más pronto posible. Eh, eso es debido también a la sequía, la gente a veces no quiere comprender que cuando el caudal del río baja, si ya hay, hay una avería, este, se va a notar de una vez eh, inmediatamente la distancia, la pero que también cuando hay agua, por ejemplo, ellos son testigos de que cuando llueve allá en la parte alta de la, la loma inmediatamente le llegue el agua, por esos días, eh, hasta que si lo vuelva otra vez y va a restaurar. O sea, pero de todas maneras, ya la mayoría de la avería del grupo de, de, de cuarto sobre todo la parte norte, la hemos resuelto, además que queda, como les dije anteriormente, la, la principal. El funcionario también se refirió a la situación que afecta a residentes en las comunidades de Honduras y La Salsa. Ese, ese agotito de La Salsa, ese, todavía no, está, eh, se, o sea, no se ha terminado completamente. en el 98%, pues, se está ya dando este, agua se está a varios sectores de esa zona. Que Pero que hay una parte también de La Salsa que tiene un drama, que se trata de los paroles latidenios, que eso tanto Giovanni Cordero, NTN